Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo otoñal de esta serie de vídeos otoñales que estoy grabando este año Y bueno, este es uno de los últimos vídeos ya de esta serie ¿Por qué? Pues bueno, porque el otoño ya se está acabando Ya se han caído las hojas de los árboles, como podéis ver Pues ya están casi todas las hojas en el suelo Veis que están todos los árboles vacíos pues bueno, eso es señal de que ya se acercan las nieves Y empiezan pues los, los vídeos de invierno y de navidad Pero bueno, todavía quedan algunos, quedan un par Y bueno, el vídeo de hoy trata sobre la temporada tenebrosa ¿Y por qué es una temporada tenebrosa? Porque mirad, el bosque ahora mismo da miedo Porque es que no tiene nada de vida O sea, está todo súper gris, súper marrón, súper raro la, ge la gente dice que esta es una temporada fea pero yo no, no creo que sea fea, yo creo que es una temporada bastante bonita. O sea, tiene su encanto. No es tan bonita como el otoño en sí, pero pues está chula, ¿no? A vosotros, ¿qué os parece? Y bueno, esta temporada dura desde que se caen las hojas, que es más o menos a el primero de octubre, siempre suele ser que empieza esta temporada, hasta que dura hasta que se caigan las, las hojas, que suele ser... Pues a mediados Ah, no Hasta que es, eh, caiga la nieve Que suele ser a mediados de octubre a finales de octubre por ahí Pero bueno Mirad Cómo está el paisaje en esta temporada Y en esta temporada también suele llover mucho Por eso me he puesto botas de agua Mirad, aquí hay un charco Y ahora vamos a cruzar aquí, que vamos a ir a una playita que hay ahí. Porque ya visteis que nos mudamos. A ver, os voy a dejar que vamos a cruzar. Que eso, que ya visteis que nos hemos mudado a otro pueblo, al pueblo de al lado. Y bueno, pues ahora hemos venido a pasar la tarde a nuestro antiguo pueblo. Que es, bueno, pues básicamente esto. Este yo diría que es como el centro del pueblo. Porque aquí es donde hay más casas. Aunque realmente hay una, dos, tres... 4, 5, 6 casas Luego por ahí atrás Está el supermercado Y mira esta es una zona porque esta es Ahora mismo Es una temporada que la gente suele lavar sus alfombras Y esto es Estas máquinas que están aquí son públicas Y son para lavar alfombras Y bueno, pues eso Después, entonces las lavan por aquí Las secan por aquí O sea, las escurren Y aquí las dejan secando Y esto hay que hacerlo antes de que llegue la nieve, porque si no, se congelan. Mirad, aquí llegamos. La playa de nuestro antiguo pueblo, de este pueblo. Y mirar, aquí hay un lago que dentro de nada se congelará. Y... Mirad. O sea, no me digáis que esto... Esta imagen del columpio con... Con, con el árbol este, no da miedo, eh. O oh, sea, mirar, a ver. O sea, mirar qué miedo. Y esta es una temporada perfecta para Halloween, eh. O sea, ahora que se acerca Halloween, está todo el bosque y toda la, na, na, ta, ahí, toda la naturaleza con. Tematizada. Mirad Solo quedan algunas hojitas. Pero por lo general ya no tienen hojas los árboles. <ríe> Esta temporada también como forma parte del otoño Pues el nivel del agua baja muchísimo Porque ya hace mucho tiempo de que se derritió la nieve Y eso es pues la base de lo que está hecho El lago de que se derrite la nieve Y se va todo el agua para allá Pero ahora que ya hace varios meses que no hay nieve Pues ha bajado el nivel súper muchísimo Mirad, antes el nivel estaría por aquí Por donde acaban las plantas y pues ha bajado hasta aquí ¿Ves? De hecho toda esta tierra todavía está como húmeda De cuando estuvo aquí el agua Y... Mira ahí está todo como si fuese un espejo prácticamente Se ven todos los árboles reflejados ahí Y bueno esta playa en verano pues está llena prácticamente de todos De toda la gente que vive aquí en, el, en este pueblo pues Se viene aquí a pasar el día ¿Qué os parece la playa finlandesa de nuestro pueblo? <coughs> Miren, aquí están no, Luna que son mis hermanas que se van a columpiar en el columpito este mirar aquí si nos acercamos A ver, ahí ¿hay? hay nenofares aquí en esta parte del lago no se puede bañar porque dicen que hay sanguijuelas Así que por aquí, por esta zona no, no, no nos solemos bañar mucho Vale, mi padre ha ido ahí a echar una foto y adivinar qué ha pasado Estaba en esa roca, en esa de ahí Y se ha caído al agua Venga, vámonos a casa que vas a pasar frío, venga Ay... Por lo veras, la foto ahora salió bien, ¿no? Lo ¿No que ha dicho Noah. <ríe> por Dios. De ahora verdad. <ríe> Ay, por Dios, de verdad. Ay. De verdad, papá. Es que... Mmm. Venga, vámonos a casa ya que... <ríe> Tenía calor, ¿no? ¿Ahora estás empapado? ¡Ay, qué frío, por dios! Tenía mucho calor, ¿no? ¡Ay, de verdad! Yo he escuchado un, un gritito y ahora te veo allí en el agua Venga, vámonos a casa que hace frío Es que lo dije, te dije, ya te estoy viendo en el agua Ay...